me di cuenta que mi, mi, mi talento no estaba en la administración sino en las ventas y empecé a trabajar como persona natural a trabajar en mi mercado natural nuestra historia es muy sencilla mi padre era asesor de seguros un asesor muy respetable muy honesto que pregonaba todo el tiempo esto yo la verdad no quería saber de seguros pues porque siempre habrá conflicto con lo que los padres quieren pero la vida me fue llevando de la mano y para yo hacer unos ingresos adicionales empecé a trabajar con él, a vender capitalización. Mi padre siempre fue un vendedor, como le llamamos, un asesor de seguro de maletín, pero muy, muy respetable. Él nunca hizo crecer su empresa, él me enseñó las, que las personas eran más importantes que los negocios, por lo tanto su negocio era uno a uno. Yo, nosotros, continuamos con esa tradición eh, y los clientes grandes que tenemos son clientes que han crecido al lado de nosotros y nos han mantenido con sus seguros. porque tienen grandes empresas y nosotros tenemos sus seguros ahora. Y me fue gustando la credibilidad que tenían en mi papá, el respeto, eso pues se fue calando en mi vida y increíblemente terminé siendo asesor en seguros. Yo vine a Bogotá a estudiar a Politécnico colombiano en Administración de Seguros. Empecé, hice cuatro semestres. Me di cuenta que mi, mi, mi talento no estaba en la administración, sino en las ventas. Y empecé a trabajar como persona natural, a trabajar en mi mercado natural. Eh, mi esposa, pues al lado, nació mi hija. Y han empezado una cantidad de necesidades en nuestras vidas mayores que la tranquilidad con la que yo estaba manejando el negocio. Eh, más adelante nació mi hijo con unos problemas congénitos que llevaron a mi esposa a salir a trabajar. Yo estaba terminando, acababa de terminar la universidad y tenía que empezar a ser mi rural. Y pues él nace con estos problemas, él tuvieron que operarlo muy chiquito, el corazón, de una cantidad... Él tuvo muchos, muchos inconvenientes de salud y básicamente los primeros dos años de su vida yo me volví como la mamá, la enfermera, la médica, la, la terapista, la de todo y pues bueno, tuve que enfocarme en mirar cómo salía adelante el chiquito y, y después pues me di cuenta que ya no era posible buscarle un rural para ir a hacer turnos de noche a, porque tenía que estar enfocada en mi hijo y, y pues él tenía, no, yo, nosotros visitábamos, no sé, tal vez como unos cinco especialistas teníamos que ir a terapia como tres veces a la semana y es de que pues creo que la, la, en ese momento pensé yo, era una, yo siempre he sido una mujer muy activa y, y no me veía tampoco solamente estando con mis hijos pendientes de ellos y ya cuando como que salió el adelante, pero él tenía la, la necesidad de que lo atendieran muchos médicos pues a la única persona que me iba a dar trabajo era mi esposo que él me entendía que yo tenía que ir y llevarlo a, a sus citas, a sus cosas eh, entonces pues le propuse Juan, ¿por qué no trabajamos juntos? yo te ayudo, yo te ayudo a, a administrar tus cosas, a, seguramente podemos hacer algo juntos y fue cuando nosotros decidimos comenzar, como darnos esa pela de, bueno, no importa, es lo que tú sabes hacer, es lo que te apasiona, es lo que has hecho. Y pues comienza, comienza y entonces él vino, abrió su primera clave en esa época, la primera clave la abrió con una agrícola de seguros que ya hablé, no, con gran colombiana de seguros que hoy en día ya no existe. Yo de mi esposa, la empresa adquirió dimensiones empresariales, Empezamos a pensar en oficinas, en empleados, en sistemas, y empezamos a evolucionar. Eh, eso eso definitivamente todo fue gracias a mi esposa. De una manera muy rústica, nuestra oficina era en, en mi casa, en el apartamento donde vivíamos, en el escritorio de la, de la habitación de mis hijos. entonces eh, yo conseguí un archivador y empecé a guardar las pólizas en unas carpetas y me conseguí regalar un computador con mi hermano que era ingeniero de sistemas, y entonces empecé como a guardar las cositas ahí en el sistema. Y así comenzamos, así comenzó la historia. Mi papá siempre me enseñaba a Siempre dijo que esa era una habilidad importante para la vida. Para todo. Que vender no, era, no tenía que ser un paradigma, sino que tenía que ser algo de la vida. O no se vende en la vida. En un artículo donde decía que solo el 17% de las agencias de seguros tienen un plan de sucesión. Sí, y que solo unos pocos eran sus hijos. Eh, y la verdad que eso me motiva mucho, porque, porque quiere decir que hay un mercado gigante para nosotros y que definitivamente necesitamos llegar a consumir de otra manera. Lleva ser a las familias, eso realmente está dándoles tranquilidad. Sí, y no solamente eso, sino todo contribuyendo al país. Sí, si las personas se protegen, si las empresas se protegen, tenemos más sostenibilidad en el tiempo. Una vida de pronto es eh, más corta de lo de dejar una familia de atrás o una, o una vida con la invalidez no esperada, el poder seguir manteniendo como la libertad y la autonomía, que básicamente ese tipo de deudas me dedico yo. Eh, pues es que estamos construyendo familias, estamos sostenibles en el tiempo, no son una carga para el país ni para sus eh, eh, los papás, para sus hijos. Eh, ni hijos que no pueden estudiar porque los papás ya tienen la misma condición económica, son muchas cosas que me mueven y me erizan <todos> la piel de pensar, oye, pues ¿sabes qué? Puse en esto esta familia y a lo largo de la vida, de los 28 años, pasan trabajando en eso. Hemos visto muchos casos de personas que han sido atendidas de manera espectacular al final de sus vidas, de familias que han salido adelante, también familias que han dicho no y han sufrido por no tener una base, y no solamente sufren el dolor emocional, sino el no tener una base financiera sólida para... Para sostenerse para pasar estos, estos rachas de la vida. Entonces se vuelve para mí como una misión, ¿sí? ayudarle a las personas a planearse financieramente en diferentes escenarios de la vida y se vuelve un placer. Primero es Dios. Dios, los principios divinos son lo primero, porque Él te enseña la verdad y la verdad es la que te vende. La gente ve en tus ojos la verdad y cuando lo ve, compra. Cuando lo ve, crees, se sienten tranquilos, se sienten felices. Te dan las gracias por haberlos convencido de comprar un producto. Segundo, eh, nunca desistir. Nunca desistir. Uno empieza, nosotros llamábamos en esa época a vender con hambre. Y esa hambre te invita a presionar a tu cliente. Te invita a mentir para cerrar un negocio y llevar comida a tu casa. No lo hagas. Siempre que hagas las cosas bien, va a llegar el resultado si no llega ese día con esa venta otro lo va a hacer y él algún día va a venir porque se va a dar cuenta que nadie más te dijo la verdad sino tú que yo tengo el tercer tip la familia la familia es muy importante tu núcleo familiar tus hermanos todas esas personas que alrededor tuyo están hay que tenerlos bien porque ellos son tu apoyo en el negocio ellos son los que te dan la mayoría de los referidos ellos son los que de verdad te aman y cuando te refieren van a hacerlo con pasión y el secreto de un referido es la pasión que el otro muestra de lo que tiene en ti como asesor de seguro. Honestidad, ya dije verdad, pero vamos a hablar de honestidad. Siempre, siempre, siempre la plata de tu cliente hay que cuidarla. Por lo tanto, si tú tienes un producto excelente, que salga más económico, que te deje menos comisión, no importa. Que no te lleve a convención porque no hay posibilidad, no. Está, primero está tu cliente, no tu necesidad, no tus ingresos, los ingresos vienen por añadidura de un buen servicio, de una atención y hay un quinto, no olvides, esto parece cliché, el servicio, el servicio es un secreto que tenemos en esta compañía, tengo colegas que con el mismo volumen de ventas mío, son él, la esposa y un ayudante, un asistente, siempre he creído que para prestar un mejor servicio tenemos que tener tiempo libre, nuestros empleados tienen que estar contentos, por lo tanto nosotros tenemos que, somos seis empleados en total los que trabajamos en la compañía para prestar un excelente servicio, si sí, nos equivocamos, si sí, tenemos quejas, pero cada queja el cliente la mide con respecto a todo lo que ha vivido y perdona, y eso es muy importante. Nuestros empleados tienen en su mente siempre el servicio, el cariño a las personas, el estar atento. En mi empresa no se ayuda a nadie. En mi empresa se le sirve a las personas. En mi empresa no se le colabora a la gente. En mi empresa se hace lo que se debe hacer. Si el cliente pide algo, simplemente él tiene el derecho de que nosotros lo hagamos. Eso nunca lo podemos olvidar. Ni ayudamos ni colaboramos. Servimos. Empezar con los papás al lado, ¿sí? porque ellos tienen la experiencia, ellos tienen los clientes, ellos, ellos han visto indemnizaciones, ¿sí? ellos han recorrido todo este camino del de papel y el espero al computador, la digitalización de todo. Entonces, eh, que como jóvenes no nos olvidemos nunca ¿sí? que las personas mayores siempre que aportar. Si ¿sí? la tecnología precisamente es importantísima porque nosotros podemos ayudarle a las personas a compilar conocimiento y, y a tomar decisiones Confiar ¿vale? en nuestro conocimiento, confiar en nuestro profesionalismo, algo muy importante es capacitarnos todos los días. Precisamente porque todos los días las cosas cambian, pero además de eso porque no podemos saberlo todo de un día para otro. La tecnología nos abre esa posibilidad, pero también nos permite, o sea, aparte de generar nuevos canales, nos ha permitido darnos cuenta que esos canales son parte de la estrategia, pero no lo son todos. Y, y que las personas en este campo son muy necesarias, sobre, sobre todo cuando hablamos de la vida, de planeación financiera, de tranquilidad, de protección, porque el, los millennials, que digamos que en algún punto. Los millennials dijimos, ya no necesitamos gente, ya todo lo encontramos por internet, yo me, asus yo me asesoro, yo me hago cargo de las cosas mías, pero claro, hoy hay personas, yo creo que hoy la, la siguiente generación, los centenios, eh, son más conscientes, aunque nosotros, de que definitivamente estamos tan abrumados de, de información en, en, en internet que necesitamos que alguien lo asesore. Ese es un temor que todos tenemos, que la tecnología nos desplace y las compañías, y de hecho hay muchos asesores que temen darle información a las compañías completas porque me van a quitar el negocio, porque le van a vender. Yo la verdad creo que las compañías nos van a necesitar por un largo tiempo todavía. Hace poco tiempo una compañía de seguros nos invitó a una conferencia eh, con una, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero él venía de Los Ángeles y está trabajando en Insurtech y él nos decía algo y es eh, yo no creo que la tecnología desplace al intermediario de seguros, y él es una persona que está viviendo muchos años a futuro porque está en un país donde el, la, el tema funciona completamente diferente, están mucho más avanzados que nosotros, y él decía yo no creo que las compañías de seguros puedan desplazar el intermediario, pero lo que sí creo es que las herramientas tecnológicas van a hacer que en unos 10 años la mitad de ustedes que están en este salón ya no existan Van a ser menos, más productivos. Entonces, el punto es: ¿a dónde tú le vas a apuntar? Porque tú puedes quedarte en el tema de vamos a morir aquí, no hay nada que hacer, no vamos para el futuro, nos van a desplazar. ¿no? O tú dices: Me acompaño en la tecnología y miro cómo introduzco esto para que me mejore mi negocio y yo pueda estar dentro de ese 50% que va a estar en tres años. Nosotros le hemos apuntado a eso. Tanto creemos que nuestra hija hoy forma eh, parte de nuestro equipo, y uno no metería a un hijo en algo que uno cree que no En algún momento uno tenía como ese temor de yo a meter a mis hijos en esto, sí, mañana no vamos a existir. No, yo hoy creo que hay un potencial muy grande, pero tenemos que ser transformados, o sea, el que no se transforme, no va a existir. Empezamos como en este proceso de... de mi mamá, bastante abierta en su mente de decir, ¿qué hacemos? No, hay que hacer página web, listo, hagamos página web. Eh, y mi, mi mamá, bueno, pero el que más dice hace yo lo ministro yo lo he hecho en otras empresas eh, ah, bueno, listo, y entonces ahora, eh, que como difundimos un poco de imágenes, como le damos más eh, eh, como potencia a la marca, entonces decidimos ponerle marca a nuestra oficina eh, empezar a generar de la gente, generar eh, otro tipo de diseño eh, y bueno, llegó Sobsegurus, llegó a nuestra vida y siento que eso nos amplió un abanico de cosas tecnológicas en el área de seguros con todas las toda academias de seguros con todas las ciertas personas invitadas que nos ayudan a ver y decir, oye, aquí hay mucho por hacer. Bueno, Pierro Seguros es una agencia que nace hace 27 años, 28 años ya, eh, y nos dedicamos básicamente a brindar soluciones de protección integral a nuestros clientes en temas de finanzas y seguros. Nos encanta poder brindar protección a las familias por brindar soluciones integrales de planeación financiera también. Entonces, aquí estamos pues para servirle a cada uno de nuestros clientes. Bueno, nuestra vasta experiencia viene de la anterior generación, eh, conocemos todos los ramos del mercado, nos capacitamos constantemente y nos actualizamos para servirles y poderles ofrecer las mejores soluciones. Eh, estamos muy agradecidos con SoftSeguros y con su equipo de trabajo, Siempre han estado dispuestos a mejorar, a avanzar, a brindar las herramientas que nosotros necesitamos para poder darle un servicio óptimo a nuestros clientes. Eh, una invitación a todos aquellos que están involucrados en, en el medio a que conozcan la herramienta. Es una herramienta muy sencilla, muy completa para tener una, una cobertura 360 en las necesidades que nosotros tenemos como agentes de esfuerzo.